Nuestras obras tanto más tendrán de bondad y perfección, cuanto la intención fuere más recta y pura, y el fin más alto y perfecto, porque eso es lo que da el ser a las obras, conforme a aquello del Sagrado Evangelio. Antorcha de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo fuere puro y sencillo, todo tu cuerpo será claro y resplandeciente, mas si fuere malo, todo tu cuerpo estará oscuro y en tinieblas. Mateo 6, 22. Por el ojo entienden los santos la intención, que mira y previene primero lo que quiere, y por el cuerpo entienden en la obra que se sigue luego a la intención, como todo el cuerpo sigue a los ojos. Pues dice Cristo nuestro Redentor que lo que da luz y resplandor a las obras es la intención, y así, si el fin e intención de la obra fuere buena, la obra será buena, y si mala, mala, y si el fin fuere alto y perfecto, la obra también lo será.